Bien, vamos con un resumen. Una vez que se realiza el activo, es decir, que ya cobro todo lo que me deben, vendo todo lo que tengo, eso es realizar el activo. Ya tengo todo mi activo en efectivo. Ya pagué todo mi pasivo. ¿Qué sigue? Hacer el balance final. Este balance final necesariamente tiene que tener activo, efectivo, pasivo cero y capital o per, capital que puede tener pérdida. Si el capital tiene utilidad, antes de llegar al balance final, distribuyan la utilidad. No puedo llegar al balance final con una utilidad, tengo que distribuirla. Sí puedo llegar al balance final con pérdida, pero no con utilidad. Se publica este balance en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía y se deja a disposición de los accionistas el propio balance, los libros y toda la documentación para que ellos tengan posibilidad de inconformarse ante el liquidador durante los 15 días siguientes a la publicación. Doctora, perdón, tenemos una pregunta desde Facebook. Pregunta Mari José Dueñez. Buen día, ¿la publicación aplica para Uniones o ARIC? No, la publicación solamente es para sociedades mercantiles. Bien, la... Perdón, perdón, pregunta igual, Méndez, Amcrims. Um, ¿Y qué tipo de sociedades se puede hacer la liquidación o cancelación ante la Secretaría de Economía? Uh -huh. La liquidación simplificada se puede hacer para las sociedades mercantiles y se puede hacer nada más cuando las sociedades mercantiles tienen socios, personas físicas y no han tenido actividades. Es una liquidación que nos va a ahorrar los honorarios de un notario pero que no consideremos que por llamarse simplificada es rápida, no es rápida. Inclusive puede ser más rápida la liquidación tradicional que hacerla a través del portal de la Secretaría de Economía. Todavía no llegamos a la parte de liquidación simplificada, ese es el tema que vamos a ver al final de nuestra sesión. Bien, después de que está la publicación y pasaron ya esos 15 días para que los accionistas se inconformen, se celebra una asamblea general para aprobar definitivamente el balance. En ese balance, en esa asamblea, perdón, el liquidador va a pagar a los accionistas su haber social contra la entrega de las acciones. Y si hay algún accionista que no está en la asamblea, su dinero va a estar disponible por dos meses y luego se va a depositar en una institución de crédito a nombre, bueno. Con indicación del accionista. No sé si quiera leer las preguntas que están ahorita en el, en el chat. Pregunta a la contadora Guadalupe. Pero al aplicar la condonación de acreedores, ¿tengo que efectuar un acta en donde se autorice la condonación y fiscalmente tengo que pagar ISR? ¿Sería así? Sí. Cuando... Ya logramos que el acreedor nos perdone la deuda, sí es importante tener un documento del perdón de deuda. ¿Por qué? Porque si no, la deuda, él va a seguir teniendo el derecho de, de cobrárnosla. ¿sí? Entonces sí hay que hacer un documento de condonación y si sí es un ingreso acumulable para la persona moral. Fiscalmente... Tendría que acumularlo a sus demás ingresos. Por eso le decía a, a la otra persona que hizo la aportación que si de todas maneras tenía pérdida, pues no le iba a afectar en ISR. Porque por un lado acumulaba, pero por otro lado amortizaba la pérdida. Entonces el efecto de ISR no iba a existir. Pero sí es necesario tener un convenio de condonación. Adelante. Pregunta Alex. Mi caso es que en acreedores se tiene un importe pendiente de la socia mayoritaria de la sociedad. ¿Qué procede para eliminar ese saldo? Bien, hay dos caminos. Uno, que la socia perdone la deuda, ¿sí? De plano, perdone la deuda, pero eso no conviene cuando no hay pérdida, porque al perdonar la deuda es un ingreso acumulable y si no hay pérdida va a tener que pagar la sociedad impuestos sobre la renta por ese ingreso acumulable. La otra es capitalizar la deuda. Es decir, ya no, me, ya no me pueden pagar, no renuncio a que me paguen, sino que en lugar de que se considere que me deben, yo lo aporto a la empresa. Es una aportación de capital a través de la capitalización de deuda. Y así entonces, el dinero que se le debía muy importante a la sociedad, en lugar de ser una deuda, es capital. ¿Sí? Y de esa manera ya se puede liquidar la sociedad porque ya no hay pasivo por cubrir. Comenta el contador Ibarra. Si no hay dinero que entregar a los accionistas una vez ya vendido todo y nadie se inconforma, no pasa nada o qué sucede con las acciones? Se entregan a cambio de nada y listo o hay algo adicional que hacer? No, no hay nada adicional que hacer. Lo que sí se tiene que hacer es la asamblea. Sí, en la asamblea donde el balance va a estar en cero el activo va a estar en cero, el capital va a estar en cero, entonces no hay nada que entregar. Pero sí se tiene que reportar el balance en el acta de la asamblea, aprobar ese balance activo cero, capital cero y señalar que eh, se cubre con la entrega del haber social porque no hubo remanente, no hubo nada que distribuir, que se entregan las acciones al liquidador para proceder a cancelar esas acciones y queda aprobada la liquidación de la sociedad pero sí se tiene que hacer la asamblea con un balance activo cero, capital cero. Sí, sí se tiene que hacer la, asam la asamblea. Bien, ¿alguna otra pregunta de la liquidación tradicional para dar lugar a la liquidación simplificada? Sí. Eh, necesariamente, entonces, debo de analizar la Cufin antes si hay utilidades. ¿Qué pasa si no timbro esas, esas utilidades que provienen de la Cufin antes del 2014? ¿Cree que la autoridad se pueda dar cuenta si no lo hago? A ver, eh, el, el, el, el objetivo de no timbrar sería para no, no retener el 10%, me imagino, ¿no? No, eh, porque vienen de la Cufin antes de 2013. No, pero sí si hay que timbrarlas. Además, eso es un timbrado en cero, pero sí hay que timbrar. ¿Por qué? Porque si no timbramos, estamos perjudicando al socio, porque si nosotros no timbramos, no le damos oportunidad al socio de que en su declaración anual acumule tanto los dividendos como el ISR recibido, pero acredite el ISR pagado por la empresa. Y con ese acreditamiento del ISR pagado por la empresa, le va a dar un saldo a favor al socio. Pero si nosotros no timbramos los dividendos repartidos, no, no puede hacer ese proceso. Además, si no los timbramos, ese dinero que recibe el socio carece de soporte legal y no podría él demostrar la fuente del ingreso. Entonces, eh, si es conveniente timbrar, venga del, del año que venga la utilidad. De acuerdo, muchas gracias. Con gusto. Pregunta María del Rosario, ¿un socio integrante de la sociedad puede comprar parte del activo de la empresa? Sí, sí, sí, sí, puede, cualquier persona, no, no está limitado a su condición de socios o no está restringida la condición de socios. Sí, sí puede, sí puede cobrar. Creo que hay una pregunta antes. Eh, Alex del Alex pregunta, ¿en qué momento debo presentar en sector? secretaria de economía al balance. Bien, cuando ya se hizo toda la venta del activo y se pagó todo el pasivo. Ahí es cuando tengo que presentar el balance en la plataforma de la Secretaría de Economía, ¿sí? Es decir, hasta que ya se llegó al balance final. ¿Cuál es mi objetivo en la liquidación? Que no tenga nada por pagar, que ya haya cubierto todo mi pasivo y que todo mi activo sea efectivo. Que todo mi activo sea efectivo para con ese efectivo poderle dar su parte social a cada uno de los socios. Ese es mi objetivo en, la liquidación, en el balance de liquidación. Entonces, cuando llegue ese objetivo, a en ese momento se sube al portal de la Secretaría de Economía y entonces a partir de ahí, a partir de esa publicación, es que ya se puede, después de 15 días de que los socios tienen para inconformarse se puede llevar a cabo la asamblea para eh, determinar la liquidación total de la sociedad pregunta la contadora ¿qué pasa si la sociedad por alguna causa no tiene historia ni contable ni fiscal y lleva años declarando en cero? ¿se puede liquidar? Sí, si sí, no tiene historia, pero sobre todo no tiene evidencia de que haya tenido actividad económica, es decir, no tiene FDIs emitidos, no tiene FDIs recibidos, sí se puede liquidar. Inclusive puede ser una liquidación simplificada, la que vamos a ver en un momento. Tenemos otra pregunta. Se va a liquidar una empresa que tiene como tres años declarando en ceros, pero todavía tiene... XP en el balance. Ya no tiene bancos y ya nadie los ha cobrado. ¿Cómo procede? Cuentas por cuentas por pagar en el balance. Sí, cuentas por pagar. Ok. Este, necesitamos primero dejar en cero la cuenta por pagar. ¿Sí? En cero. Si ya no nos la van a cobrar, pues entonces mandarla a acumularla como ingreso. Pues cancelar la cuenta por pagar con un cargo, abonar a otros ingresos y lo vamos a tener que acumular, es decir, pagar el impuesto. Si no tengo pérdidas, pues pagar el impuesto por esa, por esa condonación, condonación, digamos forzosa de crédito, ¿sí? Pero no podemos liquidar si todavía tenemos una cantidad en cuenta por pagar. Gracias. Con gusto pregunta el contador Raúl en una empresa son tres socios uno decide retirarse puedo pagarle con activos a cambio de sus acciones si es un sí qué carga fiscal genera esta operación Sí, sí se le puede pagar con activos a cargo de sus acciones. Nada más recordemos que si yo le doy un coche por y a cambio recibo, bueno, recibe la empresa una acción, entonces esa venta de coche es una enajenación, aunque sea no a cambio de dinero, sino a cambio de otro bien. Es una enajenación y, como tal, pues hay que causar el IVA. Se causa el IVA y se debe de pagar el IVA. ¿sí? Esa sería la carga fiscal que generaría la, la operación. Además, pues habrá que calcular la utilidad o pérdida por la venta de activo fijo. Y otra cosa muy importante, habrá que. ¿Cómo se dice? Val. Hacer un avalúo del activo que se le está dando a cambio de la acción, porque si el activo que yo le estoy dando vale menos que la acción, también tengo que acumular la diferencia. Si vale más, pues lo voy a registrar como, este, ya no, fiscalmente ya no habría problema, pero si vale menos, tengo que acumular la diferencia. Esas serían las consecuencias. Eh, eh, cuando estamos hablando de que se le puede vender a los accionistas el activo, ¿es valor libros o tiene que ser valor de mercado? ¿O se tiene que actualizar? Bueno, eh, siendo muy… como si yo trabajara en el SAP, diría, tiene que ser a valor de mercado, ¿sí? Y hay, hay fundamentación legal para, que, para esta respuesta del SAP. Tiene que ser a valor de mercado, a lo que en realidad vale el producto. Y por eso es que, por otro lado, se determina la utilidad o la pérdida fiscal en venta de activo fijo. Ahí es donde se reconoce el valor en libros. Pero el valor que yo le tengo que dar al producto que vendo es el de valor de mercado. Eh, la otra pregunta... Pido disculpas si es muy tonta o muy, no, no, no, no. no quiero no quiero decir que sea yo muy cínica, pero es que de, de verdad, insisto, yo entré por una cosa y se me están viniendo a mí cosas ahorita de otros clientes. Y yo creo que ya hasta le salió cliente para la, para la guardería de adultos mayores, ¿eh? <risa> sí. es, un que, es un negocio que yo veo muy del, o sea, muy del presente ya, a mí se va a hacer muy buen negocio. Sí, pero la verdad ahorita por la situación era muy, muy peligroso, ¿no? O sea, sí había, había clientes que hablaban y decían, ¿y cuándo la vas a abrir? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Pero ella decía, no, no puedo arriesgarme yo a, a que esto este, tenga más consecuencias, ¿no? Este, eh, yo puedo, antes de, de, de, de tener el balance para publicar, agresivamente cancelar cuentas de activo contra pasivo, así como así quiero decir lo siguiente tengo clientes que son del extranjero que ya tienen más de tres años esta es otra empresa ¿eh? que no no ya no me van a pagar tengo cuentas por pagar pues no tengo dinero entonces pues, aparte en, antes de que yo tomara la contabilidad de esta empresa ellos habían registrado unas cuentas por pagar que no que, que, que no pagaron, que no pagaron. Estoy hablando de años, siete años tiene esto. Tengo este y tengo cuentas por pagar a los accionistas. Entonces yo quería ver si puedo puedo netear así agresivamente para efectos de hacer la publicación del balance. De que se puede, se puede, pero ahí hay que ver qué implicaciones legales puede tener, porque si una de esas deudas sí existe y se neteó así a, a la mala, pues la persona a la que no se le pagó sí puede, eh, sí puede denunciar. Solicitar, solicitar el pago, ¿no? Así es. Y ahí ¿quién va a ser el responsable? Ya no la el, guidador, el, el Liquidador, El liquidador. Ajá. El liquidador y sin limitaciones. Entonces, este, sí se tiene que ir con mucho cuidado porque si una empresa que tiene derecho solicita su pago, se le va a tener que pagar. Ok. Eh, Cuando se nombra el liquidador, ¿él tiene que firmar algo, un acta o algo? El liquidador, la, por la investidura... Yo sí recomiendo que sí se que él acepte el, el poder. O sea, se le otorga el poder, pero él lo acepta. Pero, pero por ejemplo, estoy pensando ahorita mal. ¿Y qué qué pasa si, si están haciendo un trámite de liquidación y nombran a alguien? y no Vamos a decir que me nombren a mí como, porque yo era la contadora y que yo ni siquiera estoy enterada que soy nombrada. Uh -huh. Ahí nosotros, la persona a la que se le está violentando puede ejercer medios contra la empresa que lo nombró, porque yo no, un poder se tiene que, es en dos vías, no nada más es el que da el poder, sino quien acepta el poder. Entonces, esa aceptación del poder no existe, y al no existir, es ilegal la actuación, ¿sí? Entonces, este. No, sí debe, de hacer, sí debe haber aceptación del poder. Eh, eh, a eso me refiero, que sí debe de firmar él que acepta el, el poder, o nada más con que quede nombrado. Por ejemplo, ¿qué tal si yo nunca me que, que me entero de que yo fui liquidado? Sí, no, imagínense la, la consecuencia tan grave. No, sí debe de, de haber aceptación del, del nombramiento, porque además es una figura que tiene muchísima responsabilidad. Ok, muchas gracias. Con Bien, equipo, no sé si hay alguna pregunta. Por ahí tengo una pregunta rezagada que dije, que dije que luego cuando tomáramos liquidación la íbamos a revisar. No sé si hay alguna pregunta adicional. Pregunta la contadora Isela. Al momento de cancelar el saldo de proveedores y acumularlo al ingreso, ¿le debo notificar a estos proveedores para que formen parte de sus deducciones o no tengo obligación de avisar? No, es que el... No, no tiene obligación de avisar. Cuando hay obligación de avisar es cuando cancelamos a un cliente, ¿sí? Cuando cancelo un cliente por incobrable, y que también es algo que puede llevarse mucho en, esta, en, en, en la liquidación, tengo clientes de hace 20 años, ya no me van a pagar, pues lo cancelo por incobrable. Si ya es notoria la imposibilidad práctica de cobro, ya pasó, la, ya, ya se consumó la prescripción de mi derecho de cobro, bueno, pues lo cancelo. Y si le quiero dar efectos fiscales, es decir, si esa pérdida por no cobrarle al cliente, le quiero, la quiero hacer una deducción autorizada, entonces ahí es cuando sí le tengo que avisar al cliente que voy a deducir para que él acumule. Pero el pues es muy gallo y dice, cuando al otro le toca acumular, avísale. Pero si al otro le toca deducir, te quedas callado y no hace falta que avises. ¿sí? Adelante. Pregunta a la contadora María del Rosario. Por la venta de activo fijo de la empresa, ¿esta a su vez debe de pagar impuestos por estos activos? Sí, definitivamente. Tiene que pagar impuesto a valor agregado y tiene que pagar sobre la utilidad por venta de activo fijo. No precisamente por el valor que vendió el bien, sino por la utilidad que generó esa venta. Es decir, al valor que vendió el bien le puede restar el saldo pendiente por deducir y esa será su utilidad sobre la cual tendría que pagar ISR. Adelante. A la hora de, de nombrar a algún liquidador y esto que se hace a través de la asamblea ¿el liquidador ahí tiene que aceptar? ¿Es a, es a través de ese instrumento el, el que acepte? Bueno, cuando se hace un poder notarial por separado, no dentro de una asamblea, el, el investido con el poder sí tiene que firmar. Cuando se hace una, acta, una asamblea extraordinaria, quien se pide que firmen, son los, este, el presidente, el escrutador, el secretario, no el, no quien recibe el poder, pero entonces no es propiamente el otorgamiento de un poder, para que, no basta con que se haya nombrado en la asamblea que el liquidador iba a ser Juan Pérez, si no se, y si no se incorpora un poder en esa asamblea, y el poder con todos los requisitos que tiene que tener, una, uno de los requisitos es que, quien se invistió, invistió como liquidador acepta el poder, entonces no sería válido aunque en la asamblea se haya nombrado al liquidador. Es decir, no basta con nombrar al liquidador en la asamblea, hay que otorgarle poder. El poder se puede otorgar en la misma asamblea, pero si es así, entonces sí debe de haber la firma del liquidador. Espero no haber confundido. O sea, Simplemente tiene que ser un poder, por la vía que sea, ya sea ah. en el acta o un poder sin eso. No eres liquidador. Este sí eres liquidador para la empresa, pero te puedes, te puedes, tienes argumentos para zafarte de las implicaciones legales que te quieran imputar, ¿sí? por esta, y más por esta parte de, que está lamentablemente muy, muy, muy en boga de robo de identidad. O sea, me pusiste a mí como liquidador, ni siquiera me avisaste, liquidaste la empresa, te lo acepta el SAT, porque el SAT te lo va a aceptar. Te lo acepta el SAP porque para el SAP, con que venga el nombre del liquidador en la asamblea, con eso ya lo acepta, pero lo hiciste a la mala, yo tengo argumentos para decir, muéstrame dónde acepté yo ese nombramiento. ¿Hay algún lugar donde yo pueda ingresar a ver este, si me, ponen, me pusieron como liquidador? Pues todas las actas son públicas, todas, todas las actas son públicas, sí. Y, es, el... y, y eso es donde lo pudiera ver. Es que Ahí sí, no... traigo el pendiente ahorita, porque yo sabía que un cliente que yo tuve se iba a meter, sí, se iba a liquidar, o sea, eh, entonces sí traigo el pendiente de, de, de esta mala fe. Sí, en el registro público de comercio. No sé okay. qué gente sea la búsqueda como para buscar por nombre, pero, en, pero todas las actas son públicas puede buscar el nombre de la persona e inclusive se puede hacer digital, o sea, ni siquiera tiene que ¿Y, ir físicamente al registro. Muchas gracias. Porque, ¿no? Con gusto. Adelante. Gracias. ¿Puedo hablar? Sí, claro. Gracias, maestra. Con respecto a lo que comenta la compañera, la contadora, este ¿no el liquidador debe firmar el acta de aceptación? O sea, no no nada más debe de ser... Te anoté, yo lo desconozco, de, yo asumo que en el acta de, que se realice el liquidador debe de firmar. El, el, el acta de asamblea extraordinaria no contempla que, se tiene, que, que tiene que estar firmada por el liquidador, pero el poder sí. Entonces a lo que vamos es que si el poder se otorga en el acta, sí debe de ir la firma del liquidador, pero si el poder no se otorga fuera del acta, la asamblea, la, el acta de asamblea no tiene que estar firmada por el liquidador, pero la, el nombramiento del liquidador viene en el acta. Y me consta que el SAT, con que venga en el acta el nombramiento del liquidador, lo acepta. Ah, ok. Sí, ese es el, ese es el asunto. Y por eso sí es importante lo que quiere hacer la contadora, de revisar que no la hayan puesto como liquidadora. Claro. Sí. Muy amable, maestra. Con todo gusto. Gracias. Pregunta al contador Alex. En el balance que publicaré en Secretaría de Economía, si ¿sí es válido reflejar aún el saldo de bancos? Entiendo que posteriormente en la asamblea de liquidación ahí se pagarían los últimos cheques de saldo bancario final. Sí, bancos o efectivo. O sea, caja. Sí, sí es válido. Pregunta el contador Raúl. Para llevar a cabo la disolución y liquidación, ¿debe estar presente el comisario? Porque en el, en el que estaba en la empresa se retiró, ya no está. ¿Hay que nombrar a otro comisario o puedo proceder sin él? Puede proceder sin él. Sí. Comenta Gabriela Herrera. ¿El poder se acepta con el hecho de, de ejecutarlo, pero se tiene que presentar documentos ante el SAT? No. No. No, no. El documento que se presenta ante el SAT es el de aviso de inicio de liquidación, en donde también hay que adjuntar en la asamblea donde se nombra, donde se nombra el liquidador. Adelante. Son todas las preguntas que tenemos por el momento. Ah, ok. Eh, la pregunta que tenía por ahí retrasada, que dije la vamos a resolver más adelante. No la encuentro. No sé si quien la hizo la pueda volver a, a expresar. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer la segunda pausa de 10 minutos para tomar un descanso. Nos conectamos en 10 minutos. Claro. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra sesión. Vamos ahora con la parte de la liquidación simplificada. Esta liquidación simplificada pues su nombre dice que está simplificada, pero así como la sociedad por acciones simplificada, que tampoco fue nada simplificado constituirlas, pues la, simplificación, la liquidación simplificada, más bien yo diría simplificación económica, digo liquidación, liquidación económica, pero no simplificada. ¿Cuál es la ventaja? Que nos ahorra los costos de las actas de asamblea, porque no, neces no necesitamos llevar a cabo actas de asamblea. Y al no tener que hacer actas de asamblea protocolizadas e inscritas en el registro público de comercio, pues nos ahorra el costo del notario y del registro. Pero por tiempo no nos garantiza que vaya a ser rápida esta liquidación. Esta liquidación simplificada es, no, es nueva, entró en vigor en 2018, antes no existía y no es para todo mundo. Es para algunas personas morales nada más, no cualquiera puede entrar en esta liquidación simplificada. El portal que tenemos que entrar es, es este psm.economia.gob.mx y son seis pasos. El primer paso es publicar la estructura vigente de la persona moral. Esto, recordemos que estamos en la parte social, no la parte fiscal. En la parte fiscal también hay que publicar la estructura, pero no es, eh, no es a esa estructura a la que se refiere. Aquí es la estructura accionaria que se tiene que publicar en la página de la Secretaría de Economía. Haberlo hecho en el SAT no me, no me cumple con haberlo hecho en la Secretaría de Economía. Luego que se publica esta estructura, se sube un acta de disolución y liquidación, al mismo tiempo, la acta de disolución y liquidación es una sola. En ella, todos los, todos los socios, todos, todos, tienen que manifestar su voluntad de publicar en esta plataforma y tienen que nombrar a un liquidador que debe de ser un socio. Aquí en este tipo de liquidación es un socio el liquidado y no se requieren formalidades adicionales. Es decir, no se ocupa protocolizar ante notario, no se ocupa un, una carta poder eh, notariada. Simplemente se hace a través de la plataforma. Pero para que se pueda hacer en la plataforma, necesariamente todos los socios tienen que tener firma electrónica avanzada eh, actual, vigente. La Secretaría de Economía hace el proceso de inscripción sin costo de esa acta y los socios entregan al liquidador los bienes, libros, documentos, títulos de la sociedad. El liquidador va a llevar a cabo la distribución del haber social. ¿Se, se fijan que no dice que el liquidador va a realizar el activo, pagar las deudas. No lo dice. ¿Por qué? Porque esta liquidación simplificada implica que que el balance ya está hecho. Es decir, que ya no hay deudas y que ya no hay activos por vender. Simplemente hay efectivo con el cual se puede cubrir al socio su haber social, si es que hay. Porque si el efectivo es cero, como el caso que nos platicó ahorita la compañera, de que es que no, te, no tiene efectivo, nunca abrió la cuenta, nunca, nunca exhibieron del capital, pues el activo es cero y el, y el capital es cero. Se publica el balance final en la plataforma y se cancela en el folio en el Registro Público de Comercio. Esta cancelación también la hace la Secretaría de Economía. Y parece muy sencillito, ¿verdad? Parece muy sencillito, pero pues por aquí está el contador que nos puede contar el contador Lizalde que nos puede decir cómo le ha ido a él y dónde qué trabas ha tenido en este proceso de liquidación que aparentemente es simplificado. ¿Qué condiciones y cuando quiera platicarnos, contador, no, nos dará mucho gusto escucharlo. ¿Qué condiciones debe de cumplir quien quiera entrar a esta liquidación simplificada? La primera es que la sociedad no tenga personas morales como socios o accionistas, solamente sean personas físicas. Que no sea la liquidación por objeto ilícito, que se hubiera, se hubiera publicado en la plataforma de la Secretaría de Economía el aviso de inscripción en el libro especial de los socios o registro de acciones de la estructura accionaria por lo menos 15 días hábiles antes de la fecha de asamblea. Entonces, entre el paso 1 y el paso 2 debe de haber 15 días. Una pregunta, doctora. Adelante. En una de las condiciones dice que los, los accionistas deben ser personas físicas. Esto sería de, de origen de constitución, es decir, ¿pudo, pudo haberse constituido con personas morales y después ellos haber enajenado sus acciones a personas físicas y optar por esta liquidación. Sí, sí, por, nos pide la estructura actual. Entonces la estructura actual es la que vale. De acuerdo. Entonces, sí, se puede ser. Gracias. Con gusto. Que no Doctora, se, se adelante. Perdón. Y cuando está constituido el capital por personas morales, ya no se puede hacer simplificadamente, se tiene que hacer en la vía tradicional. Así es. Bien, gracias. Con gusto.